es muy sencilla y duradera que rodea y que me sigue en mi andar con voz suave me platica al oído lo sigue viva El hoyo regal En mi corazón se ve aquella rosa Ni la muerte la podrá nunca arrancar Esa flor que encontré es Jesucristo Bye. de hombres con una gran fe, pusieron su fe en Jehová, con su mano potente, propicio fue. Y ahora en el tiempo presente, nos sigue mostrando su amor, y a cada segundo que andamos nos cuida de todos. Es mi caminar cuando pienso en tu ausencia, pero qué hermoso es que al doblar mis rodillas me llena tu presencia. Acompáñame, hermano, a pedirle a mi Dios: resplandezca su rostro y sentir su presencia. pienses tú, que las lágrimas de tus ojos, aquí se van a enjugar. Quiero que recuerdes, que es allá en el cielo, donde Dios las ha de limpiar. Sí, donde Dios las ha de limpiar.